porque las personas con discapacidad intelectual tienen derecho al mundo laboral. Por ello estamos creando puestos de trabajo adaptados a sus necesidades.